No tengo pussy, pero estoy bien juicy Me siento very bougie, de buchilla en mi hoodie No mover ni un dedo, no quiero trabajar Llueve he demoni del cielo, para que voy a ahorrar Fendi baguette, amor de Cartier